Pepe X, desde Sevilla, nos pregunta por qué sus plantas de interior no crecen como deberían. Pues bien Pepe, el crecimiento ralentizado puede ser debido a diferentes motivos que voy a proceder a exponerte. Puede que la genética que estás plantando sea de crecimiento más lento a las que sueles cultivar, por lo que la carga genética pudiera ser la responsable. Ahora, si se trata de una variedad común a tu jardín, entonces hay que abrirse a otras posibilidades. Otra opción a barajar como causa del crecimiento ralentizado Puede ser un déficit alimentario, pero claro, los déficits se manifiestan en las hojas con cambios en su coloración. Si las hojas están verdes y no presentan clorosis ni zonas necrosadas, entonces hay que descartar también la alimentación como posible causa. La intensidad lumínica también es otro factor limitante del crecimiento. A menos lúmenes, menor crecimiento. Asegúrate que las bombillas no tienen más de dos o tres cultivos, ya que pierden lúmenes con el paso del tiempo y hay que ir sustituyéndolas. También, la humedad relativa afecta directamente al crecimiento. Tanto si es muy elevada como si es demasiado baja, se puede ver afectado al cultivo. Por ello, es conveniente saber los valores en los que nos movemos. Si la humedad es alta, necesitamos airear más e incluso instalar un deshumidificador que elimine este exceso de agua en el aire. Por otro lado, si es muy baja, podemos aumentarla con la ayuda de un humidificador. Eso sí, siempre moviéndonos en unos valores entre 45 y 55%. No hay que dejar de lado la temperatura. Ambos opuestos, tanto las muy altas como las muy bajas, limitan el crecimiento. Lo ideal es mantener unas máximas de 25-27 grados y unas mínimas de 18 y 20. Mantenernos fuera de estos rangos es sinónimo de dificultades, con lo que se verá reducida tanto la calidad como la producción final. Tras estas nociones de canavicultura que os hemos preparado hoy, nos despedimos, pero antes recordándoos que podéis hacernos llegar vuestras dudas a infarroba.marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos.